Bien amigos eh, del toque del mediodía, ¿cómo nosotros venir a Washington, DC y no visitar The Havish White o la Casa Blanca? Ahí eh, pueden verla detrás de nosotros. Vamos a llevarle algunas imágenes eh, de esta estadía, de esta cobertura especial de la Serie Mundial 2019, los Astros de Houston, National Washington. Su primo Roberto Nelly dice esta cobertura especial para nuestro espacio, el toque, el mediodía por Telenor, también por Canal América desde Washington DC. Nos dejamos con estas imágenes de la Casa Blanca de White House aquí en Washington DC. ver eh, mucha restricción eh, frente a la Casa Blanca. Aquí vemos también uh, muchos panfletos de protestas, uh, por ejemplo, eh, the course. Uh, muchas imágenes de eh, un señor que aparentemente tiene años aquí eh, protestando frente a la Casa Blanca. Lo tiene como si fuera incluso eh, una un señor eh, en condiciones menos bajas, esto está frente a frente aquí a la Casa Blanca. Jackson, su caballo, especie de héroe nacional aquí en Washington. Seguimos. Aquí estamos con dominicanos, dominicanos dominita dominita aquí en la Casa Blanca. Aquí estamos con el futuro diputado, José Lito. ¿cómo te sientes aquí en Washington, visitando y disfrutando de esta serie mundial, haciendo un poquito de turismo interno? Hermano, adiós, la las gracias por permitirnos poder compartir con usted aquí en la Casa Blanca, en Washington D.C y siguiendo vale. en nuestra rutina de visitar cada día Como cosas ahí. diferentes bueno, que no bueno. conocemos, ser parte de nuestra trayectoria, hacer cosas nuevas y sin, sin dañar a nadie. La expectativa para este quinto juego de la Mundial. Esperemos que Washington despierte <risa> y gane este juego de hoy para ver si mañana celebramos o, o allá en, en Houston sí. cuando lleguemos allá porque aquí vamos para Houston a celebrar con Washington, Dios mediante. <risa> Otro dominicano empresario de la República Dominicana, Richard Ortiz del Consorcio de Barco Ortiz, de Loteca te toca. Richard, háblame cómo te sientes. Vamos mirando para que la luz pueda dar aquí, para que la gente te vea mejor. Eh, ¿Cómo te sientes aquí haciendo turismo interno en digo, turismo aquí en, en Washington, en la Casa Blanca? Y en esta serie mundial 2019. Bueno, una bendición para nosotros poder continuar conociendo un poco más de Estados Unidos. En esta ocasión nos, nos encontramos aquí en Washington donde estamos presenciando la serie mundial esto es impresionante lo que estamos viendo aquí y esperemos que dios nos siga dando mucha vida y salud para poder seguir compartiendo con tantos amigos como los estamos haciendo en estos momentos bueno saludo a toda la gente de república dominicana bueno saludamos a toda mi gente de república dominicana de manera muy especial a mi familia a mi esposa a mis hijos a mi mamá a mi papá que están todos por allá y espero que se encuentren muy bien <risa> bueno así es seguimos con este reportaje miren aquí quién está ¿Eh? la enciclopedia de la crónica deportiva de la república dominicana más de tres décadas realizando eh, crónica deportiva juan josé rodríguez jj sport bueno eh, un placer aparte del deporte siempre hacemos turismo en este caso en washington la casa blanca vamos al capitolio ahora y si queremos haciendo turismo adicional a cubrir los eventos deportivos en este caso el magno evento del béisbol la serie mundial bueno juan josé eh, tiene ya eh, más de ¿Cuántos años haciendo, realizando lo que es eh, la cobertura y, y, y los tours para la serie del Caribe? Va 27 años aproximadamente. Okay. 27 Aunque años. tenemos 30 series Caribe consecutivas, al principio sin tour íbamos como periodistas. Bueno, ahora tú has hecho como un mini tours eh, improvisado con esta serie mundial, porque aquí están. Eh, parte de tus amigos, clientes a la vez. Ellos, ellos no son ya clientes, son amigos. Sí, sí, hay. Amigo. una amistad mucho más que. Y no solamente con Richard y Roserito, que somos amigos hace muchos años, sino el grupo, al king Edwin, eh, Hamilton, Orlando, el nombre de Taro Turbo. Ya hay una amistad. Y esa amistad para mí tiene doble valor eh, Edwin del, del Edwin, ya lo mencionamos. Eh, y realmente el grupo ya somos amigos. Hay gente de Catañuela también, ¿verdad? Sí. Eh, hay mucho, somos un grupo grande de, de amigos que vamos a disfrutar el deporte y hacer turismo también en cada ciudad que vamos. Eso es así, señores. Seguimos. Aquí hay un hombre duro también. Ricardito, hermano, el chef. El chef. El chef. <risas> Ricardito, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Tú resides aquí en Washington. ¿Qué tiempo tienes residiendo aquí en Washington? Dos años y ocho meses. Yo estoy nuevo aquí. Bueno, ya eres parte de, de, de la comunidad. ¿Cómo te sientes aquí? La comunidad dominicana. Hay muchos dominicanos aquí residiendo en Washington. Oh, claro, sí, aquí hay muchos dominicanos. Realmente estamos bien apoyando aquí a los nacionales de Washington. A ver si hoy eh, despertamos y podemos ganar. Quería celebrar aquí, pero ya va a ser en, en Houston que vamos a celebrar con Dios por delante. Ok, ¿de qué parte de Santo Domingo eres? Eh, yo soy de Santiago Rodríguez, pero soy nacido, eh, vivo en Lo Alcarrizo allá. Los bueno, Alcarrizo. Pero un saludo a toda tu gente ya de Dominicana. Bueno, un saludo para toda mi gente de Santo Domingo, especialmente en los Alcarrizo. Y mi niño Handel, que está en Maimón, que siga fajado en su pelota. Él dice que yo lo voy a ver los Yankees jugando con Dios por delante. Es el equipo de él. <risa> yo soy anti-Yanquita, pero nada, para adelante. Bueno, así es, señores. Nosotros seguimos con esta cobertura especial. Serie Mundial 2019. Astro de Houston, buscando una corona más de campeones, el mejor béisbol del mundo. Y los nacionales de Washington tratando de conquistar por más, casi más como 80 años sin ver una corona de serie mundial, tratando de cristalizar esa realidad. Yo soy su primo Robert Toner y recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales Erron Scornelis y también el Toque del Mediodía. Recuerda que estamos transmitiendo por Telenor a nivel nacional y para Estados Unidos, Canal América 10-14 de Óptimos.